Sería auto multigrupo giratorio de 360 grados desde el nacimiento hasta 12 años desde 40 hasta 150 centímetros. Podemos llevar la contramarcha desde el nacimiento hasta 4 años desde 40 centímetros hasta lo que vendría a ser unos 105 centímetros, grupo 0 y 1. A partir de los 15 meses se puede montar en sentido de la dirección, aunque veas Victoria aconsejamos llevar la contramarcha todo el tiempo que sea posible. La contramarcha en más tiempo es una forma de viajar más tranquilo hasta los 4 años. Esta silla de coche lleva la última normativa de seguridad, la llamada I6 ECR129. Es una silla de coche que está homologada desde 40 cm hasta 150 a todos los grupos de edad, grupo 0, 1, 2 y 3. Como grupo 2, 3 de 100 cm hasta 150 podremos esconder la pata de soporte y utilizarla a modo elevador con respaldo. Se puede utilizar con niños recién nacidos ya que incluye unos confortables acolchados, reductores que se pueden extraer progresivamente, siguen instrucciones. Para mayor higiene, podemos desenfundar y lavar la lavadora hasta 30 grados, según el manual del fabricante. Esta silla de auto incorpora un sistema que combina espumas anti-impacto memory FOA. Protecciones laterales gracias al escudo lateral activo, ASP, Active Side Protection. Esta silla, si está en el vehículo, incorpora con anclaje y la pata de soporte support leg. El asiento es reclinable y ofrece múltiples posiciones de reclinado. Podemos cargar a nuestro pequeño al vehículo de forma sencilla gracias a que la silla permite un giro de 360 grados. Además nos ofrece un, un paso más hacia la sostenibilidad, ya que el embalaje es 100% biodegradable. Su peso es de 14 kg, ancho 44 cm, largo 58 cm por alto 62 cm. De 105 centímetros se instala con aclejes office y pata de soporte. De 100 centímetros a 150 se instala con isofis y se esconde la pata donde el peque se le cruza el cinturón de seguridad del propio vehículo.